Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Billy y estamos en el noveno módulo del curso gratuito Quiero emprender. ¿Por dónde empiezo? A través del que te quiero enseñar cómo tú puedes crear tu negocio digital totalmente desde cero y con una inversión de cero euros. Si no tienes dinero para invertir, pero quieres dejar tu trabajo y lanzarte al mundo del emprendimiento, o acabas de darte alta como autónomo de empezar y no sabes realmente cómo empezar porque no cuentas con muchos recursos, quédate porque en este curso te voy a contar el paso a paso para que logres crear tu negocio digital totalmente desde cero y sin ningún tipo de inversión. Te cuento que así es como lo he hecho yo. Yo empecé sin nada de dinero, sin nada para invertir. Comencé simplemente estando, yo era el único activo que tenía dentro de mi negocio y pude crear un negocio digital y poder escalarlo y poder hacerlo crecer. Y por eso en este video vamos a hablar acerca de las claves para hacer que tu negocio crezca, para hacer que tu negocio sea un negocio de éxito. Te voy a contar cuáles son las cuatro claves, a mi entender, en las que te tienes que centrar para hacer crecer tu empresa. Pero antes de empezar a hablar de ello, te recomiendo que si aún no has visto los anteriores vídeos, vayas a hacerlo porque he creado todo el temario como un paso a paso de cada uno de esos pequeños pasos que tienes que ir dando para crear este negocio digital. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetilla con todos los vídeos para que puedas ir a verlos y también te recomiendo que si aún no lo has hecho, te suscribas aquí a mi canal de YouTube y actives las notificaciones así cada vez que hay un nuevo vídeo, eres el primero en enterarte y en verlo y no te pierdes nada de nada de este curso que te aseguro que te va a aportar muchísimo valor y te va a ayudar a crear un negocio digital con mucha más tranquilidad. Yo me fui equivocando a lo largo de este camino, fui cometiendo eh, errores porque realmente no sabía por dónde empezar, pero tu camino puede ser mucho más fácil con este curso gratuito, así que espero que lo aproveches y le saques todo el partido. Ahora sí, dicho esto y como ya te has suscrito a mi canal de YouTube, vamos a comenzar a hablar acerca de cómo hacer crecer tu negocio digital. ¡Vamos a ello! Como te decía anteriormente en este vídeo, quiero que hablemos acerca de cuáles son las claves para que logres hacer crecer tu negocio. La primera de ellas, vamos a ya comenzar, es crear relaciones. Esto es fundamental dentro de todo negocio que nos centremos en crear relaciones porque es la única forma que tenemos de ir ganando visibilidad, de ir haciéndonos conocidos, de que otras personas nos puedan ir comprando que nos puedan ir conociendo, que nos puedan ir recomendando crear relaciones es muy muy importante. El hecho de que estemos en nuestras casas y que hayamos creado un negocio digital no significa que tengamos que meternos dentro de una cueva y me quedo yo aquí sola trabajando con mi pijama tomándome un té y ya está sino que tenemos que crear esas relaciones hoy en día tenemos a nuestro alcance muchísimas comunidades para formar parte tenemos muchas membresías tenemos también la posibilidad de asistir a eventos de eh, estar en formaciones eh, en vivo de formar parte de grupos de telegram de hecho yo tengo mi propio grupo de Telegram, el Telegram de los Libre Emprendedores al que te invito a participar, que aquí abajo en la descripción tienes el enlace para acceder y conocer a gente, porque conociendo a gente es como eh, se crean esas relaciones en donde bueno podemos crear una sinergia, podemos crear una acción conjunta, podemos hacer un directo y darnos visibilidad para que tu comunidad me conozca a mí y yo, eh, eh, también aportar a tu comunidad y entonces hacemos esa, esa acción. Lanzamos un sorteo y hacemos una acción conjunta también para ganar visibilidad eh, juntos o yo ofrezco un servicio y tú otro y entonces podemos eh, hacer una especie de acuerdo en donde yo te ofrezco mi servicio, tú me ofreces el, el tuyo, yo te doy una consultoría y tú me das la tuya y de esta forma también hacemos un track o un intercambio de, de dinero o de repente yo que soy community manager, te conozco a ti que eres copy y necesita uno de mis clientes un copywriter entonces te recomiendo como ves es un sinfín de posibilidades y de puertas las que se abran creando relaciones, entonces es muy importante que no te olvides de ello, que te centres en crear esas, esas relaciones, en crear también esa relación con tu audiencia, con tu comunidad, en escucharlos, en ver qué quieren, en ver qué necesitan, solo de esta forma es como lograrás eh, posicionarte, ganar eh, visibilidad, generar eh, nuevas eh, puertas, nuevas acciones, nuevas oportunidades que es lo que necesita todo emprendedor, no podemos encerrarnos porque tenemos la posibilidad de que estamos trabajando en casa y que bueno, no tenemos por qué, por qué ver a nadie, tenemos que hacer como que Estamos yendo a una oficina en donde tú conoces a tu compañero, conoces a tu jefe, conoces a otras personas, conoces a un cliente cara a cara. Necesitas también esas relaciones dentro de tu negocio digital. Así que dedica tiempo dentro de tu agenda a crear esas relaciones, a crear esas sinergias, a buscar colaboraciones y buscar oportunidades. Eso no significa que tengas que salir a decir, bueno, a ver quién quiere colaborar conmigo, quién quiere hacer tiene que ser una interacción totalmente genuina, ¿no? Estamos creando relaciones, esto es como hacer amigos uno nos sale y dice, bueno, a ver quién se presenta como candidato para ser mi, mi amigo y, y a ver qué me vas a aportar o qué no me vas a aportar ¿no? Tiene que ser de forma genuina, pero es importante sí que lo tengas en cuenta y que tengas presente que tiene que formar parte de lo que haces en tu negocio por otro lado, otra de las cuestiones importantes es que te centres también en crear contenido, contenido de valor para tu audiencia, que trabajes tu presencia digital, que crees contenido para tu blog si tienes una página web, que alimentes a tus redes sociales con contenido de valor para llegar al nuevo, a nuevo público, porque esta es la forma que tienes de captar a, nuevo, a nuevos clientes, de llegar a nuevas personas que conozcan lo que tú haces y que a su vez te puedas posicionar como un referente. Cuando hablo de referente no me estoy refiriendo a que seas eh, un famoso ni nada por el estilo, sino que a lo que me refiero es a que las personas que vean tu contenido comprendan que tú eres un experto en determinada área en concreto y que por lo tanto puedan contar contigo cuando están buscando a un profesional de ese eh, sector en concreto, ¿sí? Entonces es muy importante que creemos contenido. Piensa todos lo, lo, los referentes, de hecho crean contenido, nadie vende sin contenido porque es necesario educar a nuestra audiencia, hacerle ver ese dolor que tiene, esa necesidad que tiene, porque quizás tu audiencia ni siquiera eh, es consciente de que tiene esa necesidad o sí que es consciente de su necesidad, pero no de la solución. Entonces ahí tienes que estar tú creando contenido de valor, aportándole valor, ayudándole a resolver ese dolor, ese problema para que luego se produzca la venta. Así que, importante, céntrate, en eh, crear ese contenido. Otra de las acciones que tienes que realizar y que también es muy importante, es que todos los días yo te recomiendo que realices una acción de venta que mires cuál va a ser esa acción que vas a, a realizar porque no podemos esperar a que lluevan los clientes, que se sienten que sentarnos en realidad nosotros no los clientes, sentarnos nosotros y esperar a que los clientes nos lluevan que vengan a golpear nuestra puerta de casa o que nos llamen por teléfono porque milagrosamente se han enterado que nosotros somos expertos en determinada área. Tú eres quien tiene que llevar el timón de tu negocio, quien tiene que llevar adelante todas las acciones que se van a realizar dentro de tu negocio para generar ventas. Por lo tanto importante que cada día definas cuál va a ser la acción de venta que vas a realizar. No me vale que me digas, bueno, voy a publicar contenido todos los días, porque no todos los contenidos están enfocados a la venta, así que tienes que hacer una prospección de clientes, eh, contactar a personas por, por LinkedIn, llamar a personas que has visto que pueden necesitar tu producto o tu servicio, eh, contactar con, con alguien con quien puedas hacer una colaboración y que de ahí salga algo que pueda generarte ventas, eh, hacer lo que sea, ¿sí? Para que se generen ventas. Todos los días, mínimo una acción. Así es como lograrás generar movimiento y hacer crecer tu, tu negocio. Y esto, importante, tiene que estar también dentro de tu agenda, tiene que ser parte de tu día a día como emprendedor. Si quieres que tu negocio crezca, tienes que comprometerte con ese crecimiento y tienes que ir haciendo acciones de venta cada día. Y por último, muy importante, y esto es algo que muchos emprendedores nos olvidamos, es que también tienes que, Delegar, no puedes hacerlo todo tú. No puedes estar tú atendiendo, tú dando el servicio, eh, tú contestándole a los clientes, tú atendiendo los correos, tú generando el contenido del email marketing, tú generando el contenido de las redes sociales, eh, tú generando el contenido para el blog, tú haciéndote tu propia web, tú haciendo las landings de venta para que vas a hacer un lanzamiento, tú diseñando la oferta de lanzamiento, creando el carrito de compra, haciendo los diseños. Es mucho, mucho, mucho lo que tiene que hacer un emprendedor. Entonces cuando nos ocupamos nosotros solos de todo esto, realmente lo que sucede es que no tenemos tiempo para crecer o que terminamos el día dejando tareas porque decimos, mira, es que no me da la vida, yo no puedo estar con todo esto, yo no puedo atender a los clientes o pasa algo peor que es... Nos centramos en los clientes y nos olvidamos de nuestra propia marca. Por lo tanto, nuestro negocio se estanca, no crece más. Así que es importante también que delegues, aunque sea pequeñas cositas, que vayas delegando poco a poco y te vayas desligando y que a medida que tu negocio vaya creciendo también vayas delegando más cosas para tú centrarte en lo importante en la parte estratégica de tu negocio en lo que tú eres bueno tú solamente tienes que estar en la parte en la que tú eres bueno y en la que tú eres fundamental tú no eres... Ni fundamental haciendo la gestión del de mantenimiento de la web, salvo que te dediques algo relacionado al tema de, de la web. No es necesario que tú estés ahí haciendo eh, que si te hago la factura, que si hago el IVA, que si no sé qué, puedes buscar la ayuda de eh, un asesor. No es necesario que tú estés haciendo todo lo de las redes sociales, puedes buscar un diseñador, puedes buscar un community manager, puedes buscar una persona que te haga Facebook Ads para tener un embudo. Puedes buscar ayuda de distintos profesionales para hacer crecer tu negocio, ir también invirtiendo el dinero que vas generando tu, con tu negocio para hacerlo crecer cada vez más y más. Delegar es muy importante y cuando hablo de delegar sí que es importante que delegues y con esto no te quiero decir que te desentiendas, pero sí que puedas tener a una persona de confianza que sepas que va a hacer sus tareas, que tú le hayas explicado cómo tiene que hacerlo, que tú no tengas que estar ahí constantemente de a ver cómo lo has escrito, a ver cómo lo has hecho, a ver muéstrame, a ver quiero, porque eso no es delegar, eso es al final eh, decirle a una persona que lo haga, pero luego estar tú más pendiente de eh, estar corrigiéndolo, viéndolo, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, cómo lo ha hecho y demás. Sí, tienes que delegar, confiar, soltar y así centrarte tú en lo que eres realmente importante. Y si sigues estos cuatro puntos, si prestas atención a estos cuatro aspectos y los aplicas en tu negocio, verás que tu negocio comenzará a crecer. Como te he dicho... Ve delegando poquito a poco, no dejes de crear contenido, no dejes de hacer esas acciones de venta, no dejes de crear relaciones con otras personas porque solo así es como lograrás hacer crecer tu negocio y tener un negocio de éxito, ese negocio que siempre deseaste y por el que has emprendido. Espero que este vídeo te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si es así, te invito a que me dejes un like y por supuesto a que te suscribas a mi canal de YouTube porque me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad y además espero que también actives las notificaciones que no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos. Ya sabes que todas las semanas hay un nuevo vídeo dentro de este canal así que quiero que seas el primero en enterarte. Sé que tienes mil cosas en la cabeza y probablemente te, se te pasará la semana volando, no te vas a acordar que el martes hay un nuevo vídeo y no quiero que dejes de verlo. La próxima semana vamos a tener otro nuevo vídeo sobre este curso, el curso gratuito. Quiero emprender por dónde empiezo y quiero que lo veas. Así que suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.